Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Bambi Raab, una vez más con ustedes. En estos momentos, eh, quiero mostrarles, miren, si se fijan, es, es este nieve. Eh, esta nieve eh, eh, empezó a caer desde el día uh, San de, de San Valentín. Eh, y por cierto, quiero felicitarlos también en el día Happy Valentine's Days, my beautiful friends. Eh, miren qué lindo, cómo está esto aquí. Entonces, eh, estamos disfrutando de este ambiente, eh, muy frío, por cierto. Y si no sé si se fijan, está cayendo así poquito. Miren, miren qué lindo, así el árbol. Y bueno, Nada. Eh, ha sido uh, un, unos días bien bonitos y también muy fríos, eh, va a continuar, eh, tengo entendido que va a continuar este, y toda esta parte de acá, miren cómo se mira, qué bonito, eh, aquí ya se está desintegrando un poco, pero sí, este, eh, que esto quedó todo, todo blanco, cubierto. Eh, Impresionante la naturaleza Y eh, más adelante les voy a mostrar eh, eh, un muñeco eh, de nieve eh, Porque eh, lo, lo voy a tratar de, de más o menos Ahí formar Entonces y nada, muchas gracias por todo Por su paciencia Y espero que les guste este corto contenido Y pues como ven, mostrándoles la belleza de, de que nos que nos, nos tocó vivir miren voy a, a, a tratar de de formar el muñeco ok esta es una a, a zanahoria para para la nariz voy a tratar de de colocársela a ver si queda bien no sé está bastante frío bastante bastante frío ahí yo creo que ahí está ahí está y de los ojitos pues no, no yo sé que no es muy apagada así tan pero bueno de pronto más después le voy a, a, a juntar más a, más nieve y le voy a colocar aquí entonces miren qué bonito me encanta ay esto es bello, miren, aquí, ay está haciendo un frío, ay, bueno amigos entonces eh, muchas gracias, espero les guste este contenido y les digo, eh, les, eh, les repito, eh, happy valentine's day, eh, my beautiful friends, eh, see you soon. sigue levando. ay. Ok amigos, como les mencionaba hace un momento que eh, les iba a tratar de eh, de formar el muñeco de nieve, está aquí. Miren, está aquí. Ahí lo dejamos más o menos. Este y bueno, hay unos que son más grandes, pero bueno ya lo hicimos ahí más o menos. Solo le faltan los ojitos. Bueno, ahí lo hicimos. Entonces, ese es el que decía. Este está acá. Y les voy a continuar mostrando a uh, la nieve. Es lo que les quería mostrar y bueno espero eh, les guste y hay algo bien bonito que nos mandó la naturaleza y nada amigos eh, cuídense mucho a uh, siusum ay que frío ay que frío